Esto pasa en la tribu Coherencia artística Compromiso con la obra que elige interpretar Sentimiento puro al momento de interpretarla esfuerzo, sacrificio. Disfrute. Luciana Jury. meter uh... No. <laughs> Y como la sajuria, desecho, desecho el bien por el mal, desechó, desechó una cara.